5, 4, 3, 2, 1, action, vamos, mm, mm, mm. <risa> dale. <risa> Avisar. Ya. Yeah. Hey, ¿qué, ¿qué estamos gente? De día hoy les tengo un nuevo video, nueva semana. Y hoy vamos a hacer algo muy especial mi gente. Vamos a hacer un Rose Yourself Challenge con mi hermano. Benji, Benji Man. Benji Man, el productor Benji aquí y en la cámara oh, atrás. Oh, oh. El bandito, entonces, para que les guste el video, denle like suscríbanse aquí abajo en la descripción. a las redes sociales de Benjamin, de El y de mi persona. Así que, muchachos, vamos para allá. Yo di una oportunidad en mi vida cambiar de lograrlo con una vez. Yo vi una oportunidad, de mi vida cambiar Y lograr lo que una vez, solo pude soñar Con la mano en la boca, yo me puse a grabar Y al parking del año, empecé a planear Rantas me negaron, otros me traicionaron En mí no confiaron, y a la cara me tiraron que es Así que te pido todo corazón No castigues por pueblo con esa porquería No causa risa y Esto es lo que voy a decir yeah. Yo no lo voy a escuchar Para la cima yo voy a llegar 10 millones de suscríbete Yo voy a pegar Con la placa de amante Lo van a mamar Yeah no lo voy a escuchar, yeah. para la cima yo voy a llegar, 10 millones de suscribes yo voy a pegar. Con la placa de amante lo vas a mamar. Yeah. Preguntándole a la Kiki si me ama. Sí. Bailando para llegar a la fama. <risa> para tener ratan de guión en la cama. Mientras tu cabrías disfrutas mi programa, yeah. Y cada día llegan a causa inquietud, rata me negaron, otros me traicionaron, en mí no confiaron y a la cara me tiraron, yo no lo voy a escuchar, para la cima yo voy a llegar 10 millones, su yo voy a pegar con la placa de lo van a la mamá, yeah. yo no lo voy a escuchar, para la cima yo voy a llegar 10 millones, su yo voy a pegar con la placa de lo van a la mamá, yeah. ¿sabes, no, Saludos para todos los frenes: Vendetta, El bandito, Alexander, Anthony, Javi. Un show de parte de Fran Sack Así que, you know what he wrote. <risa> Yo no lo voy a escuchar. Para la cima, yo voy a llegar 10 millones. Su jefe, yo voy a pegar con la placa de amante. Lo van a mamar. Yeah. Yo no lo voy a escuchar. Para la cima, yo voy a llegar 10 millones. Su jefe, yo voy a pegar con la placa de amante. Lo van a mamar. Yeah.